Bienvenida, bienvenido A Dios no existe En este programa Vas a comprender Por qué verdaderamente Dios no existe El tema Es simple Y a la vez complicado Por un lado es simple Porque hasta un niño lo entiende Si vos te pones a fijar los niños no creen en Dios, se lo tienen que inculcar. Y todos sabemos que los niños, así como los animales, nacen sabiendo un montón de cosas. Sin embargo, Dios no existe para los niños. Y en los dichos populares se encuentra uno que dice que la verdad lo dicen... Los niños. Y los borrachos, bueno, pero los niños sobre todo. Entonces, si analizamos la verdad justiciera que se encarna detrás de la naturaleza, podemos descubrir a través de los niños que Dios no existe. Pero el ser humano ha sido condicionado, o sea, tiene una creencia, mejor dicho. Y esa creencia tiene una raíz muy eh, ilógica, pero a la vez, vez viene a, a suplantar algo en los seres humanos. Por lo tanto, hasta decir que Dios no existe para los seres humanos es algo aberrante, es algo que hace que se genere, no sé, si odio, pero sí, <risa> lo necesitan, por así decir, ¿no? Es como que le decís, Dios no existe y, y le sacaste la píldora mágica que los mantenía vivos. Entonces, ¿qué pasa si de repente el ser humano se encuentra que Dios no existe? ¿Qué hace con su vida? Necesitaba a Dios para poder sobrevivir mentalmente, ¿m? porque el cuerpo no lo necesita, el espíritu tampoco. Ninguna de las dos cosas que componen verdaderamente al cuerpo humano no creen en Dios, pero esta tercera cosa que, que se hace a través de las dos primeras, que es la mente, lo necesita de una manera atroz, tan atroz como es el ser humano y sus atroces creencias en Dios por lo tanto, bueno, eh, tenemos por un lado que los niños juran que Dios no existe y te hablo de los niños que no han sido inculcados con la creencia yo en mi caso era uno de los niños yo busqué a Dios porque me hincharon las pelotas, ¿me entendés? Y terminé yendo a la iglesia a desafiar a Dios. Y lo desafié. Y claro, el pastor quería que todos oren. Yo cerraba los ojos y empezaba a ver de todo. ángeles Dios no existe, pero los ángeles existen, porque yo los veía en la iglesia cómo bajaban un montón de ángeles. Entonces, eh, quiere decir que la iglesia, que creen en Dios, de alguna manera, hay unos ángeles que se encargan de que pasen cosas en la iglesia. ¿Mm? Dios no existe, pero en la iglesia pasan cosas. Yo cerré los ojos y los vi, ángeles. El tema es que, bueno, los ángeles no es lo que vos pensás un ángel es un demonio y cuando te digo un demonio me refiero a una entidad que no quiere que vos sepas la verdad por lo tanto te ayudan siempre que busques a Dios siempre que quieras la pildorita ellos están ahí los angelitos así que por otro lado en la iglesia hay demonios que nos ayudan a encontrar a Dios, a ese Dios que no existe. Y por tercero, tenemos un, un universo verdadero que es inmenso y es pura energía y genera cosas como por ejemplo esta si analizamos una banana nos vamos a dar cuenta inmediatamente que es perfecta por lo tanto esa banana la hizo Alguien muy, muy, muy inteligente, pero no fue Dios, ¿Mm? no fue Dios, no tiene por qué haber un Dios para que haya una banana, ¿Mm? la banana está ahí porque este universo es de energía y la energía no anda haciendo boludeces, la energía hace cosas recopadas, recopadas en Argentina decimos lo mejor, por lo tanto, por default, hizo esa banana. Obviamente, esa banana no es la real que hizo el universo. Esa banana está modificada genéticamente por Monsanto y los Rothschild. ¿Mm? Pero sigue siendo, eh, como decir, parece la banana que hizo el universo. Así que, nosotros por un lado tenemos a lo más puro del planeta que son los niños... Que dicen la verdad, diciendo que Dios no existe. Por el otro lado tenemos las iglesias, donde quieren hacer creer a las personas en Dios y se ayudan con demonios, ángeles, ángeles demoníacos que están ahí interviniendo para que sucedan cosas. ¿Mm? Y tercero, tenemos la obra. Una obra. Hay un planeta, hay un sol, hay muchas cosas dentro del planeta hay una ciencia de la física eh, están los vientos, los mares, todo se mueve nadie lo mueve, se mueve solo y se mueve equilibradamente, por lo tanto unos llaman Dios que todo eso esté sucediendo sin explicación para ellos, ¿no? el tema es, cuando uno encuentra la explicación de las cosas y el por qué. Le va quitando trabajo a Dios, por así decirlo, porque cuando uno comprende por qué el viento y ya Dios no lo hace, lo hace la ciencia que está detrás del viento. Cuando uno entiende por qué las olas y por qué el agua y por qué el cielo azul y por qué el sol es amarillo, Dios se va quedando sin trabajo hasta que directamente uno ya comprende todo y Dios se queda sin trabajo. Y, y se va a otro universo donde puedan creer en él. El tema es comprender que las cosas que nosotros le atribuimos a Dios inexistente están hechas por un universo existente y a la vez negamos el universo existente y le atribuimos personalidad a don nadie. Es por eso que hoy por hoy el mundo está como está. Es por eso que ahí afuera hay personas que cierran sus puertas con rejas. Que ante cualquier cosa bueno, no, no, no vamos a explicar mucho qué hace la gente porque realmente la población entera cree en Dios. Por lo tanto eh, no quiero tener a nadie en contra ni estar en contra de nadie, pero la gente está loca. Todo aquel que crea en Dios científicamente está loco y eso la gente no lo sabe. Pero no es que esté loco para que alguien diga estás loco y se burlen de la persona. Estamos hablando de que su sistema de raciocinio tiene un conflicto muy grande. De eso estamos hablando. Y que con el tiempo, ese conflicto va quemando el cerebro, por así decir, y hace entrar a la persona en la locura. ¿Por qué? Porque creer en un don, nadie, como creador de las cosas, le estás diciendo a todo tu ser algo que hace que, la razón que es nuestra herramienta más consecuente adquiera valores inexistentes y genere cortocircuitos en el cerebro ¿Mm? porque no es lo mismo la mente que el cerebro la mente es lo que se prende producto de adquirir conciencia y es así que la inteligencia del orgón se desplaza ...hacia adentro... ...y la mente opera inteligentemente... ¿Mm? ...pero el cerebro es diferente... ...el cerebro es una maquinita... Eh, ...digamos, la mente también es una maquinita... ...pero el cerebro es... ...físicamente una maquinita... ...por lo tanto... ...los conflictos más graves... ...del... despelote de la mente... ...los va a tener el cerebro... ...él es el que se va a resentir... ...a él se le van a cortocircuito a los cables... En cambio la mente va a seguir y seguir hasta que se muera la persona loca sin haber encontrado nunca la solución y haber hecho descansar su raciocinio. Este hecho es muy importante. En este momento nosotros tenemos un planeta que, que está tomado por la fuerza del demonio. ...por la fuerza del mal... ...y el truco fue hacerles creer a todos que era el bien... ¿Mm? ...entonces hay un... ...una serie de, de demonios... ...ángeles... ...aliens... ...que se encargan... ...de que nosotros creamos en don nadie... ...y ellos se encargan de que hayan milagros, por así decir... ...para qué... ...para confundir a la población y inducirla a cometer maldad es así que en el nombre de Dios se ha violado se ha matado se ha aberrado al ser humano en el nombre de Dios y esto que digo hoy ya no hay nadie que me lo discuta ¿Mm? por lo tanto este es un momento muy especial, porque yo hace unos años atrás no podría haber hablado de esto. Directamente quizás me hubiera quedado sin audiencia. O, o mi video fuera el que más dislike tenga en todo YouTube. Sin embargo hoy, la gente ya no es más estúpida. Porque reconoció su estupidez hace dos años atrás. Y en este momento el planeta cuenta con gente consciente, consciente que usa la conciencia, que se nutre con una mente que trabaja y opera con la inteligencia del orgón, por naturaleza. ¿Mm? Entonces este es un momento muy especial, porque no solo le estoy hablando a un porcentaje de estúpidos que van a terminar vueltos locos sino que le estoy hablando a un montón de personas que pudieron comprender que dios no existe de manera total a través de ciertos factores que han ido investigando durante años de repente, tarde o temprano, el que busca, encuentra y se iban a encontrar con la verdad. Porque la verdad está ahí. Y la verdad no es Dios. La verdad es la verdad. Así que, busca a Dios toda la vida y nunca lo vas a encontrar. Pero busca la verdad y la vas a encontrar. Por eso Nicolás Tesla, de alguna manera, te nombro a Nicolás Tesla, pero en realidad fueron muchos brillantes de otras épocas que han descubierto la verdad y no la divulgaron, ¿por qué no la divulgaron? Porque simplemente se dieron cuenta de que el que busca encuentra, entonces dijeron que el que la quiera, que la busque, mira que yo ahora le voy a poner el, el pancito en la boca a todo. Bueno, de alguna manera, yo lo hice, no me parece mal estar adelantándole el futuro al planeta, no, realmente no me parece mal. Tampoco me parece que vayan a pasar desgracias, porque yo tengo un canal en YouTube donde digo la verdad. Y de repente las personas que la, quizás la iban a encontrar en 10, 15, 20, 50 años, la encontraron en un día, viendo tres videos míos. Para mí está bien, qué sé yo. Y en este momento, como te decía, hoy puedo decirle al mundo la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la confusión que tiene la gente que no no resuelven nada nunca y todo el tiempo tienen que estar con la pastillita de Dios ¿Mm? entonces si hay algo que siempre falta cinco palpesos que no está acá le decimos así falta cinco palpesos eso es Dios es algo que de, desde el lado de las personas te pueden hacer un monumento pero desde el lado de Dios nunca hay nadie ¿Mm? Bueno, el tema es que al habernos puesto a Dios, como te decía, nos ocultaron otra cosa, que era la que nosotros teníamos que encontrar. ¿Cuál es esa otra cosa? El cosmos. <risa> nosotros teníamos que encontrar el cosmos, nos teníamos que encontrar a nosotros mismos, porque a eso vinimos, a vernos, es por eso que el cosmos despierta en forma humana, para poder verse, no hay otra misión que verse, abrir los ojos y tirar foto a sí mismo, sacarse una selfie, por así decir, Dios quiere selfies, Dios quiere que vos te mires al espejo, te mires la mano y digas, la puta madre, soy un maestro, mirá lo que hice, ¿Mm? Eso es lo que quiere el cosmos. No, Dios. <risa> el cosmos que somos nosotros, por lo tanto, nosotros somos el cosmos. Por lo tanto, nosotros somos Dios. Entonces, si nosotros somos el cosmos y el cosmos es nosotros, toda la energía del cosmos está a través de nosotros. ¡Oh, sorpresa! Tenemos toda la energía del cosmos. Entonces... Es como que si hay unos aliens que no tienen cosmos, tampoco son el cosmos, son aliens. Es como que yo haga una artesanía. Bueno, así son los aliens. Y existen, porque son artesanías de la naturaleza. Solo que, bueno, no están tan sofisticadas como nosotros, que nosotros podemos ser el cosmos. ¿Mm? Los aliens no pueden. Entonces los aliens vienen para acá... Manipulan a la raza humana y le dicen, hay un dios. Y el humano dice, ¿qué? Arrodíllate, le dice el lagarto disfrazado de Papa Benedicto. Y el humano, oh, sí. No, oh, sí, no, las pelotas. Dice, no, no te creo. Mostrame algo. Y ahí el Papa Benedicto le tira un guiño a los demonios ángeles. Y es así que sale un milagro y el humano es engañado. Oh, Dios existe y se olvida de que él era Dios. Es así que engañaron a toda la raza humana y a todos los hicieron arrodillarse ante don nadie. Simplemente para que se olvidaran de que somos Dios. Simplemente es eso. Unos aliens del demonio engañando a los seres humanos para que le oren a don nadie y que nos olvidemos que éramos Dios, que somos Dios. Por lo tanto, en este video no solo te vengo a decir que Dios no existe, en este video te vengo a decir que producto de que Dios no existe... Existe el cosmos y que el cosmos somos nosotros. ¿Por qué existe Dios? Porque hay una raza de aliens que nos quieren engañar. Este vendría a ser el, el rollo grande en este planeta. El gran rollo. Todas las culturas están interferidas por estos aliens. Y a todas las culturas les han desviado la tensión de lo verdadero, que es la búsqueda del origen dentro de nosotros, a la búsqueda de nadie. Imagínate, es lo más psicópata del mundo que te pueden hacer, que te digan allá está Dios y no había nadie. Y estás toda la vida buscando a Dios invisible en donde no hay nada. Y cada tanto, un par de demonios ángeles te hacen un par de trucos. Entonces con eso vos continuás bueno, es así que Dios no existe y que nosotros somos Dios y que estamos interferidos por alienígenas que son artesanías de la naturaleza como insectos, ponele, no sé y a la vez nos han desvirtuado de la verdadera naturaleza que nosotros tenemos adentro que es la fuerza del cosmos en este video no solo te vengo a decir que Dios no existe, sino también te vengo a hablar de Jesús. Jesús es una figura, digamos, más famosa que Dios, o no sé, es el Hijo, el Padre, viste, y todas esas cosas. El tema es que Jesús, que también no existe, vos imagínate, hay un planeta creyendo en Don Nadie, pero a la vez Don Nadie tiene un hijo que todos lo esperan ahora. Están todos esperando el hijo de Don Nadie. ¿Pueden entender eso? Están locos. Y el problema mayor es que Don Nadie tuvo un hijo con nuestra cara, ¿viste? Entonces el humano lo relaciona y lo ama. ¿Por qué? Porque el humano se ama a sí mismo porque ama a Dios, entonces naturalmente se ama a sí mismo, como los niños cuando nacen, y todos los animalitos se aman a sí mismos, hasta las plantas, los insectos, todos, toda la naturaleza se ama a sí mismo, menos el humano ama a Dios, y al Hijo, que tiene cara nuestra, ¿eh? y no sé, es hombre, ¿por qué será hombre? viste es toda una cosa media rara, como que Dios es hombre, Don nadie es hombre y cuando la verdadera naturaleza de Dios es el éter, el éter es Dios y Dios también, Dios éter, tiene a su hijo, el orgón y es así que en la Biblia esconden al orgón bajo el nombre de Jesús ¿Mm? es muy contradictorio para las personas que creen en Jesús pensar que al final Jesús no existía y que se referían a una energía secundaria del éter eh, es como... pero bueno, justamente nosotros venimos de un pasado de oscuridad donde producto de que había tanta maldad imagínate 12.000 años de oscuridad después del hundimiento de la Atlántida todos los valores del éter, que antes los tenía todo el mundo porque era una era dorada donde nadie hacía maldad. Todo el mundo tenía el poder. Pero después vino la oscuridad. Después vinieron 12.000 años de oscuridad donde el poder se ocultó, se hermetizó y se fue pasando codificadamente. Porque no podía caer en manos de cualquiera. Pero hoy puede caer en manos de cualquiera producto de que el ser humano tiene que romper un yugo esclavizador entonces el éter tiene que venir porque tenemos que volver a vernos tenemos que abrir el ojo interno justamente va a ser el cambio a nivel planetario el momento que el ser humano abra el ojo abrir el ojo a qué se le dice eh, abrir el ojo es implotar algo cuando vos implotas con dos fuerzas algo pues es así y de ese medio se abre esto esto que estaba así se abre se le llama la bésica de piscis dos frentes de onda que se encuentran forman la bésica de piscis y se abre el ojo dos frentes de onda en el éter abren un ojo y dios se ve es así que nosotros por implosión tenemos que abrir el ojo para poder ver adquirir conciencia y empezar a trabajar con la inteligencia natural que nos entrega el orgón detrás de la ciencia del éter está la ciencia de la inteligencia artificial ya que el orgón al ser dos, magnético-radiante, se diversifica en el campo 3D a través de vectores norte-sur, este-oeste, adelante y atrás. ¿Mm? A través de esas seis coordenadas, el, los dos orgones van diciendo, me pongo acá, me pongo acá. Van buscando la mejor forma siempre de estar equilibrados, por lo tanto, son inteligentes naturalmente, por lo tanto en todos lados hay una condición de inteligencia orgónica que está acomodándose rotopulsando moviéndose porque no puede quedarse quieto y está trabajando en la mejor posición por lo tanto si uno adquiere la mejor posición de la energía en el cerebro la implota en esas coordenadas uno ni siquiera tiene que pensar siempre va a sacar la mejor conclusión naturalmente porque el orgón es así. Entonces no solo hay un Dios que no existe, inventado por alienígenas para hacernos olvidar nuestro poder y que no los matemos, sino que este don nadie tuvo un hijo, que todo el mundo está esperando ahora, y es el orgón, el plasma. ¿Mm? El plasma. Sin ir más lejos, es el plasma, es la energía biónica, todo lo que salga de la energía radiante y de la energía magnética del orgón es el Hijo de Dios. Por lo tanto, eh... por lo tanto, es muy importante que nosotros rompamos el mito de Dios y matemos a los alienígenas. ¿Mm? Hay mucha gente que, que ve mis programas porque <ríe> se divierte mucho. Ellos dicen que les hago el día y bueno, justamente, o sea, mi misión no es hacerte creer algo. Mi misión es que puedas tener un buen momento frente a tu PC, ¿Mm? eso, poder transmitirte una buena onda, esa es mi misión, después, bueno, a mí se me ocurre hablarte de cosas interesantes para mí, viste, y por eso te las comunico, pero no me interesa que nadie me crea, simplemente eh, quiero pasarte a través de este video una manera lógica de ver las cosas, casi como un niño las vería. ¿Mm? Por eso este no es un canal que genere seguidores, ¿Mm? yo no quiero ningún seguidor, yo quiero ser amigo tuyo nomás, y poder eh, que tu vida sea cada día mejor, ¿viste? A veces me, me gustaría, no sé, subir tres videos por día, para que te cagues de risa todo el día, pero bueno, yo acá también tengo mi, mi triste realidad, donde pasan tres días y la depresión no me deja, <risa> entonces bueno, después junto fuerzas, me meto la depresión en el culo, eh, junto con el ego, junto con todas las mierdas humanas, y te vengo a hacer chistes a través de la cámara, hablándote de cosas raras, ¿Mm? hoy la cosa rara tocó el punto, el punto, así, es ahí, mira, te voy a transmitir un poder a través de mi dedo vos colocá el dedo en la pantalla ahí va bien, ahí te tenía que decir unas cosas que no te las puedo ir hablando viste, porque no son para cualquiera así que bueno, la historia verdadera es que Dios no existe que nosotros somos el cosmos que tenemos todo el poder del cosmos y que estamos siendo manipulados por alienígenas, haciéndonos creer que ahí viene Jesús, el hijo de Don Nadie. ¿Mm? ¿Pero qué pasó? ¡Que vino Jesús! Pero como estábamos esperando a alguien con nuestra cara, vino y le dijimos, no, vos no sos Jesús. Vos sos una nube interestelar de energía de alta densidad, que se comió el sistema solar en el 2011, pero vos no sos Jesús, ¿viste? Y nadie lo vio. Jesús llegó, digo nadie, en realidad ah, sí, hubo gente que lo vio. Yo fui uno y después tenemos a Meheran, Tabacoli, él también lo vio. Y se puso a hacer nanotecnología. Te cuento algo de Kelle? ya que hablé de Kelle. Resulta que hay mucha bla bla bla atrás de Kelle de que sus cosas no funcionan, de que Quelle es un no sé qué... Le inventan todo tipo de cuentos para poder tirarlo abajo. La cosa que Quelle, hace unos años atrás, al, él habla un idioma de esos raros y le pidieron que si podía pasar una serie de patentes a ese idioma raro que él habla y ¡oh sorpresa! ¿Patentes de qué? patentes todas de los laboratorios con los resultados, o sea, no, mejor dicho, muchos inventores basándose en los resultados de experimentos de nanotecnología en los últimos años, hicieron, eh, no sé si ponerle máquinas, pero hicieron, patentaron, y eso obviamente ¿no? iba a ser guardado como siempre, las cosas buenas para nosotros son guardadas, pero a los estúpidos se les ocurrió también ponerlo en el idioma de Queche. Y le dijeron, Che Queche, ¿me podés traducir esto? Sí, ¿cuánto me cobras? Pumba, le mandó así un chorizo de ceros. Y los tipos, bueno, pasaron las, las patentes. Y el Queche, Robin Hood, las firmó abajo con su nombre como si él fuera el apoderado de todas esas patentes. Es así que de un día para el otro, Kelle era el Mesías. No, todavía no era el Mesías. Kelle era un genio. Todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo hizo este tipo para salir de la nada con 7.000 patentes, todas de la última tecnología que nadie conoce? Y bueno, y encima se las regala al mundo, ahí, el Mesías. Es así que don Kelle se apoderó de un montón de cosas que no iban a guardar. La firmó bajo su autoría y se la regaló al mundo entero. Y ahora ya no hay quien pare esto. Y toda su nanotecnología trabaja con Jesús, con plasma. Vos tenés una penqueye, un jesucito. Te quita los dolores, te sana las heridas, te limpia por dentro. Es un jesucito. Entonces, bueno, nosotros en este momento no solo tenemos que romper un dios Si no tenemos que abrazar un Jesús que se llama Orgón que ya vino y no lo abrazamos iba a venir entre las nubes y vino como una nube eso, bajaba en una nube bajó en una nube interestelar de, de energía de alta densidad o sea que no hay por donde le busques bueno, qué sé yo, 2017 ¿Tengo permiso para hablar de estas cosas o no? Yo creo que sí. <ríe> ya entramos en la era dorada. Nadie va a destruir a nadie con toda esta tecnología. Entonces ya es hora. Así que bueno, eso. Este programa se trata de tirar a la basura a Dios con su fucking Biblia. Está bien. Yo leí la Biblia también y hay un montón de cosas preciosas. Y es más, a través de cosas de la Biblia yo hice... Tecnología. ¿Mm? Pero qué pasa, la Biblia está toqueteada, ¿Mm? la Biblia es un libro muy antiguo, más antiguo que 2000 años, digamos que se agarraron cosas muy antiguas y se fueron, como te decía, la Biblia tiene más de 12.000 años, la Biblia es el real book de la nanotecnología, eso es la Biblia es la guía de dispositivos de energía libre, solo que la tuvieron que ocultar, porque venían 12.000 años de oscuridad, y el ser humano en esa oscuridad, tomado por alienígenas, no podía manejar esta tecnología, porque había maldad, había oscuridad en su interior, había confusión, había odio entre hermanos, ¿Mm? Pero hoy por hoy las cosas son diferentes. 2017 era dorada. Energía interestelar de alta densidad nos rodea, nos envuelve, nos aprieta, nos roza cuánticamente. Vive en nuestros horizontes de sucesos subatómicos que teje cada electrón de nuestro cuerpo en su última órbita, del último átomo que compone nuestra piel. Por lo tanto, todos nuestros electrones están directamente relacionados con lo subatómico de Dios, es un horizonte de suceso donde nosotros elegimos dónde estar. Por lo tanto, podemos estar acá o podemos estar ahí, en el horizonte de suceso subatómico del pelo de la oreja, en la punta, ¿viste? O sea... ¿Alguien vio alguna vez a alguien con tantos pelos en la oreja? Hablando de los pelos en la oreja A ver, no, acá se ve mejor Es increíble esto, a ver, vamos a hacerle un zoom Esto es nunca visto, eh Los pelos de la oreja de Aminophis Uy, ahora a, a, alguien va a vomitar Pero son los pelos míos ¿Vieron? ¿Quién tiene pelos en la oreja? Ahí me puse un piercing una vez bueno, tengo esto en las dos orejas. Explíquenme por qué, porque no se lo vi a nadie y yo quiero ser normal también. ¿eh? Bueno, siguiendo con lo de Dios. Hoy, este video es para que dejen de matar a Jesucristos, niños. Para que dejen de romperle la cabeza a los niños. Con el tema de Dios. Nace Dios... Y le hacen creer en Dios, y lo martirizan, y le comen la cabeza a los psicópatas de sus padres. Es terrible lo que estamos viviendo. Así que, niña, niño, si están viendo este video, por favor, yo se los digo desde el corazón. Tomen conciencia que sus padres, sus primos, tíos, abuelos, amigos y alrededor, los van a aniquilar los van a convertir en personas grandes. Por lo tanto, este video también tiene esa finalidad. Que vos, pequeña niña, pequeño niño, tomes conciencia que vas a ser destruido por todas esas personas que dicen que te aman, te van a destruir. Pero te lo digo así, ¿eh? Salís en un libro, en muchos libros salís. Tu historia está escrita infinidad de veces. Cómo los niños son destruidos por los grandes y los acorazan para que con, salgan con esa coraza estúpida del ego a defender lo indefendible, como ahora que deben a ver muchos diciendo, ¡Amenófila puta que te parió! Porque le metí el dedo en el culo a Dios, a ese Dios que no existe. Así que bueno, hoy es un video especial, porque tengo una bronca de la concha de la lora, y mi bronca me hace hacer este video. Realmente tengo bronca con estos alienígenas de mierda que ya me tienen las bolas al plato. Mirá, ¿cómo puede ser que tengan el mundo entero tomado? ¿Cómo puede ser que yo no tenga amigos? Bueno, sí tengo amigos. Tengo 50.000 amigos. ¿Eh? Y quizás más. Pero ¿cómo puede ser que estemos tan solos en este fucking mundo donde el 20% somos nosotros... Y el resto son fucking copias de los reptilianos. ¿Podés entender? Copias. Copias que las hacen en sus laboratorios. A vos te roban, te abducen, te hacen la copia y te, y te dejan ahí. Entonces vos de repente estás hablando con alguien y es la copia de un ser humano. Es igual, pero no tiene alma. ¿Mm? No tiene esto que tengo yo con lo cual te hablo. Entonces, estamos viviendo una simulación. Vos imaginate esto. Imaginate que todo el mundo te quiere hacer un chiste y vos salís de tu casa y yo soy un actor. Y paso por al lado tuyo. Y empieza a pasar gente y vos ves un día normal, como todos, el colectivero, el del micro, el del taxi... Oh, pero todos están actuando para que vos no te des cuenta. Imagínate algo así. Porque algo así es lo que está pasando, ¿eh? Entonces, ¿cómo vas a luchar contra Monsanto si Monsanto tiene miles de millones de seres humanos a su favor? Que son copias que van a decir, Monsanto, ¿cómo vas a hacer? Jamás va a hacer tomar conciencia de esas copias de humanos. Lo que nosotros entendemos. Mira las suscripciones de mi canal. No somos el mundo entero. ¿Mm? Así que bueno, esa es la bronca que me da. De estar viendo un programa en YouTube y que no sabés qué hay del otro lado. Una copia de humano. No tiene alma, el tipo ese. Sí, y lo estoy escuchando y se mete en mi casa y me habla. Y yo justo estaba buscando la información que él maneja, pero me tengo que fumar su cara de copia, barata, de los reptilianos. Entonces ahí me agarra la bronca. Y los quiero destruir, pero son indestructibles. ¿Mm? O sea, las copias reptilianas son los psicópatas de esta sociedad y son indestructibles. Y vos imagínate esto. Los reptiles hacen copias, las dejan en el mundo. La copia anda por ahí sin alma. Y te ve a vos, que tenés alma. ¡Ah! Te va a destruir. Se te hace el amigo, una sonrisa, te copia la sonrisa y la hace más grande que la tuya. Y vos decís, qué agradable esta persona. Y te hace cumplidos. Y vos empezás a caer en sus redes. Moriste, moriste, moriste, moriste. Eso es ...de lo que se compone hoy por hoy el planeta. Copias humanas. Bueno, no hablemos más. Te recomiendo que veas los videos de Corrado Malanga, por favor... ...y de Caloguero Grifasi. Más los de Corrado Malanga. Porque él tiene la teoría completa... ...que yo estoy más o menos sintetizando para comunicártela... Porque no solo tiene la teoría de los reptiles sobre la tierra, sino la teoría de que Dios no existe, de que Jesús era el orgón, de que la nube llegó y que no nos dimos cuenta y que todos estamos matando mosca en el 2017, cuando estamos en el principio de la era dorada, siendo dioses de nuevo. ¡Qué bronca! Bueno. No tengo más para decirte que eso... En otros videos vamos a ir analizando el aspecto divino, que es lo único que nos quedaría por tocar. Que si somos Dios, ¿qué parte de Dios somos? O sea, ¿qué parte de la ciencia, de la física del éter somos? ¿Somos los ejes magnéticos de éter? Exacto. ¿Mm? Yo en otro video te dije que hay un eje estático y un eje dinámico ...que lo saca de simetría... ...nosotros vendríamos a corresponder al eje estático... ¿m? ...al eterno... ...y el diablo... ...es el viento de éter... ...que saca de simetría al eje del éter estático... ...y lo convierte en dinámico... ...en un fluido... ...entonces bueno... ...así nos tejieron la Matrix... ¿m? ...agarraron nuestro sistema solar donde éramos dioses estáticos, y lo transportaron a un lugar donde había viento de aéter. Ese viento de aéter sacó de simetría al eje magnético estático del éter y lo convirtió en fluido. Y nosotros pasamos a esto, a estar en 3D, físicos, densos. ¿Mm? Así que, bueno... Eh... En otros videos también vamos a hablar más de la implosión, que es el principio de la inteligencia artificial. La implosión es lo que genera conciencia. Conciencia significa entropía negativa reunida en un baricentro. Todo el volumen en el baricentro. Como dice Andreu Ubacardi de la Fuente, convertir el volumen en spin de carga. ¿Mm? Eso sería eh, entropía negativa del volumen. Eh, implosión, generar conciencia y de ahí sale la disposición magnético radiante y su arquetipo donde sus seis coordenadas trabajan así como si fuera un microprocesador de una computadora. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, me despido un día más, un video más. Eh, bueno, quiero hacerles llegar mi, mis saludos a, a todas las personas que se hayan sentido un poco mal con mi anterior video. ¿Mm? Realmente, eh, bueno, hay cosas que hasta a mí me sobrepasan y yo no quisiera nunca insultar a nadie. Así que bueno, eso. Quiero pedirle disculpas a las personas que tuvieron que escuchar lo que yo dije en el video pasado. Y si no lo viste, bueno, míralo y perdóname. ¿Mm? Eso. Y bueno, también un saludo a, al mencionado en ese video, que realmente yo miro sus videos, estoy suscrito a su canal y me cae muy bien su compañera y toda esa gente. Simplemente fue una parodia de un afásico eh, enojado porque estamos en el 2017, en el comienzo de la Era Dorada, y todavía hay gente que diga que el Orgón no existe y creen en Dios y en Jesucristo. Así que, de alguna manera fue una parodia nomás para revolver un poco esto un poco más y que la gente tome un poco más de conciencia y que podamos empezar a cambiar este mundo desde los medios, somos los dueños de los medios, somos los dueños de todo y nos han hecho creer otra cosa, así que bueno, te dejo un beso y hasta el próximo video.